Parceros, parcerísimos! ¿Cómo van? Muchas gracias a los que han visto los videos. ¡Qué chévere! El canal ya pasó a los 200 suscriptores. ya es Buenísimo. Eh, pues la única manera de que me apoyen y soporten este proyecto es solamente suscribirse y eso es todo. Bueno, y en este video que vengo a contarles, simplemente vengo a contarles que ya me puse la segunda dosis de la vacuna de Pfizer. Eh, obviamente no lo hice acá. Si los que vieron el video anterior se dieron cuenta que por cuestiones de trabajo viajé a la Florida y bueno, ya me puse la primera dosis y 21 días después era la segunda dosis. Entonces voy a contarles un poquito de cómo fue el proceso de poner la segunda dosis y a mi hermanita le hice ponerla Johnson Johnson. ¿Por qué? Porque allá están poniendo gratis acá un, un, un paréntesis, ¿no? Eso de, como decían nuestros ancestros, de eso tan bueno no dan tanto, ¿no? Sí le están poniendo gratis allá en la Florida, sí, correcto, pero pues obviamente están buscando reactivar su economía, o sea... Eh, pues la gente está viajando, está gastando en hoteles, en rentas de autos, en comida las cosas están más caras, eso sí los puedo asegurar, todo subió pero bueno, tenemos nuestras vacunas que pues a la final es lo importante y como les decía en el video anterior, los que tengan la oportunidad de hacerlo, no lo duden entonces, eh, ¿qué quería contarles? bueno, me puse la segunda dosis, les voy a contar cómo fue el proceso y a mi hermanita le hice poner la Johnson y Johnson que es la de una sola dosis. Entonces, allá están poniendo gratis la Pfizer y la Moderna. Entonces, para que sepan, la Pfizer se le tienen que poner con 21 días de diferencia, la Moderna con 28 días de diferencia y la que la mayoría de gente busca es la Johnson Johnson porque es de un, de un solo shot, de una sola aplicación. Entonces, es la que todos buscan. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando llevé pues, a mi hermanita, yo pensé que iba a ser muy fácil conseguir las de Johnson Johnson. Y no, resulta que en muchos de los sitios que ustedes ven, que dice, eh, se llaman Walking, o que usted entra y le pone la vacuna, casi todos estos sitios son Pfizer y Moderna. De hecho, en casi todos los lugares donde íbamos siempre había Pfizer y Moderna. Pfizer y Moderna, es muy fácil conseguir esas dos. La Johnson y Johnson es un poco más complicado. El 27 de mayo de 2021, que estuve en el aeropuerto de Miami, ese día ya están poniendo la Johnson y Johnson en el aeropuerto, pero ustedes tienen que buscar... Eh, dónde le están poniendo si ustedes van a viajar por la johnson y johnson entonces les voy a mostrar eh cómo buscar y lo mejor es que hagan una cita, con eso ustedes van a la fija. Y les voy a mostrar un sitio que encontré que yo nunca lo había, pues no, no, no era no lo percibía, no, no tenía percepción de ese sitio, pero lo encontré y me pareció muy bueno, es como una no sé cómo decirlo, como un centro médico muy especializado donde ustedes pueden conseguir la Johnson y Johnson gratis que fue pues donde llevé a mi hermanita ahorita les voy a poner el video también, y muy bueno, porque normalmente cuando ustedes van al, a las farmacias, pues les ponen la, la, la vacuna ahí y ya simplemente les van a decir que esperen los 15 minutos y no les van a prestar mayor atención, mientras que en estos sitios como son más especializados, ya como que hay un poco más de dedicación al paciente, entonces está muy chévere, entonces bueno, vamos a ver primero cómo conseguir la cita, para que consigan la Johnson y Johnson, o en mi caso, por ejemplo, la primera dosis de Pfizer me la pusieron en Walgreens, que es una cadena de droguerías allá, y la segunda pedí la cita en la otra cadena de droguerías, que fue CVS. ¿Por qué? Porque en la primera yo había, yo había programado ponerme moderna, la, la, la, la, quería ponerme la moderna, la vacuna moderna. Pero cuando llegué a mi cita, la señora de la farmacia me dijo que solamente había Pfizer. Entonces me puse la, la, la primera dosis de Pfizer, pues solamente tenía que buscar la segunda dosis de Pfizer, pero no lo hice en el mismo sitio. Yo busqué, la, hice la cita en, en CVS, que es otra farmacia, es otra cadena, y ahí me puse mi segunda dosis. Y otra cosa importante que tienen que tener en cuenta es que la antes no sé si vieron unos vídeos de hace unos meses, de hace unos seis, siete meses, los que los hayan visto, yo les mostraba cómo hacerse las pruebas PCR, que era facilísimo ahí en ese momento. Uno iba en el carro y le decían la prueba PCR gratis. Ya no está tan fácil porque ya hay mucha gente vacunada y para ingresar a Colombia es obligatorio. O sea, si ustedes viajan de hacia Estados Unidos, pueden entrar con la de antígenos, que normalmente esa prueba la entregan en una hora la pueden conseguir pero cuando es de regreso para colombia tiene que ser a fuerza como dirían en méxico a huevo tiene que ser una prueba pcr y pues ya no está tan fácil conseguirla bueno entonces les estaba diciendo que ya hacerse la pcr no está tan fácil porque pues uno les, les estaba contando uno iba al centro comercial o al mall, como le dicen allá y pues ahí le hacen la, la prueba uno clásica que de inmediato y le mandaron el resultado al correo. Ahora está un poco más complejo, toca buscar el sitio. Entonces normalmente las pueden hacer en las farmacias, en el Walgreens o en el CBS. Yo les muestro el procedimiento cómo hacerlo acá en este video. Y normalmente la cita, la cita la dan para el día siguiente. Entonces para que tengan en cuenta eso, porque pues como les decía, para ingresar a fuerza necesitan la PCR. Bueno, entonces... Eh, lo primero que yo les sugiero es que eh, hagan una cita. O sea, ustedes pueden, hay sitios, ¿sí? eh, como les decía, que ellos les llaman walk que es sin cita ni nada, que uno puede ir a conseguir la vacuna, pero no en todos los sitios está la, la Jensen, es, es, es difícil, o sea, no está fácil. Entonces lo más fácil y lo que yo sugiero es consigan eh, la cita. ¿Cómo consigue uno la cita? Entonces van a este sitio que dice vaccines, vaccines, bueno, como se pronuncia, perdón por el inglés, vaccines.gov y search, que es buscar. Ahí ustedes le dicen eh, qué vacuna quieren. Entonces le vamos a decir que queremos la Johnson, ¿cierto? Y vamos a decirle el zip code. Entonces vamos a decirle un zip code, por ejemplo,. Eh, no sé, cualquier pueden poner el, que, el, de, el de su hotel. Ahí normalmente cuando ustedes reservan su hotel o el familiar donde va a llegar, siempre pídale el zip code y ahí pueden buscar. Entonces le decimos buscar for vaccines. Y aquí nos sale eh, los sitios donde están poniendo esa vacuna. Pero tengan cuidado. Cuando estamos hablando de este sitio, él dice que eh, esa información... Es de 24 horas antes, entonces ustedes pueden llegar ahí y no tener la vacuna. Entonces lo mejor es, as, como les decía, sacar la cita. Ahora, hay este sitio que se llama MDNAO. MD Now. este. Qué buen sitio, es como un centro médico. Entonces la atención no es como, el, como en la farmacia, como en el Google Grysian o el CV. es que te pones la vacuna y póngase a caminar. Y no, acá es un sitio más especializado, eh, eh, como más enfocado en la atención al paciente, entonces eh, eh, si quieren que los consientan más, pues ahí está. Si quieren que simplemente los chusen y ponerse a mirar a comprar, pues no sé, vitaminas, cosméticos, bueno, pues van a la droguería, a la farmacia, perdón. Pero eh, este sitio es súper recomendado, ya les pongo el video cuando aquí hicimos vacunar a mi hermanita, a Marcela, y fue eh, eh, excelente. Y eh, si en ese sitio, dice en stock. In stock quiere decir que ellos tienen. Pero, eh, miren, por ejemplo, aquí, out of stock, ellos no tienen. Entonces, bueno, ustedes van escogiendo, miren lo que más cerca les quede y que diga en stock, que la tengan. Y después de que confirmen que la tienen, saquen la cita. Entonces, aquí ustedes, eh, eh, cuando dan el clic, ahí les dice... Eh, de verificar la disponibilidad de citas. Ya lo miramos ahí. Y miren aquí abajo que diga que la vacuna está en stock. Es súper importante. Entonces, vamos a verificar las citas. Vamos a verificar las citas. Dice que aceptan personas caminando. Pero, miren, acá. Y bueno, acá ya en el video anterior les mostré cómo hacer una cita eh, para vacunarse. En el MD Now tengo experiencia. Les simplemente tienen que llenar este formato y eh, venga, lo llenamos aquí rápido. ¿Usted no? ¿Usted está personas con contacto con COVID? No. ¿Tiene fiebre? Da, da, da. No. Eh, ¿Yo necesito estar? ¿O necesito una segunda dosis? Bueno, yo, póngale, yo necesito es iniciar. Eh, le ponen para dónde van eh, Su fecha de cumpleaños Y listo eh, eh, En el sitio que les indicaba En el MD Now Ahí eh, En ese sitio eh, Ese sí es Walking, o sea, se los aseguro Ustedes llegan ahí Y, y ustedes llegan ahí ustedes llegando ahí y ahí siempre, ahí ahí, o sea, lo digo por experiencia, ahí ahí en el walking, eh, por ejemplo acá en este, pueden llamar, eh, ustedes eh, cuando vayan allá, el tiempo es oro, si quieren llamen antes de ir, eso es súper es, mm, importante, eh, pero en estos sitios a la fija siempre tienen Johnson y Johnson y son... Muy, como es un sitio ya médico especializado, entonces pues es un poco mejor eh, eh, enfocada la atención al paciente. Right. Ok. Ok, ready? Right here. one, two, three. Good job. Almost done. No, no, no. Boom. <risa> ¿Sí? ¿Sí? <risa> Good job. Gracias. Bueno, en el lo, la otra cosa que les quería mostrar es cómo hice la segunda cita para eh, para, pues, para mi segunda dosis, ¿no? Entonces. Eh, básicamente hice el mismo proceso, entonces eh, yo ya tenía la primera dosis, entonces le digo que tengo, quería la Pfizer, le puse el, el zip code del hotel, entonces ok, en el CVS y está en stock y eh, confirmé la disponibilidad. Y acá es muy sencillo. Acá lo redirecciona uno al, al sitio de, de esta farmacia. Me preguntaron que si he dado para COVID. Contacto con alguien con COVID. Que si he tenido fiebre. Ta, ta. Continuar. Y eh, necesito... Mi segunda dosis. Y me preguntan cuándo fue la fecha de la primera vacuna. Y ahí le dicen a uno, ok, si ya está disponible para la segunda vacuna. Eh, te piden la. Le, le dicen a uno, pues los días disponibles. Y la hora. Y ya llega uno 15 minutos antes. Y eso es todo. Y ya, le meten a uno la segunda dosis. Yo les. Bueno, entonces, lo que les ha, la otra cosa que les quería contar es que los sitios de, de test ya no están tan fácil como antes que uno iba al centro comercial o como le dicen allá al mall, que uno iba al mall y estaban haciendo el, el test PCR, no, no está tan fácil. De hecho, eh, si vienen aquí al sitio de Florida Health, que es el que yo entro normalmente para buscar este tipo de cosas, pues buscan testing sites y solamente están como los, eh, los sitios, como le podemos decir, del condado, eh, como el, como el de medicina pública, no sé cómo decirle. Entonces, por ejemplo, vamos aquí a buscar Broward y vamos a decirle que la ciudad de Hollywood en Broward. Eh, y van a ver que solamente nos muestra... Y así pasa en casi todas las ciudades, en Boca Ratón, en... Entonces... Si ustedes van y buscan, y miren, solamente aparece como el community center, no, no sé cómo decirle a eso, como el, como el sitio de la ciudad. Entonces, ¿dónde es más fácil? Es más fácil que ustedes lo hagan en una farmacia, que ya puede ser CVS o puede ser Walgreens. Pero, como les decía, tienen que pedir cita y el, la cita siempre es para el día siguiente. Entonces, eh, simplemente van a Walgreens. Eh, una cosa importante que les expliqué en el video anterior, tienen que estar eh, en una IP dentro de Estados Unidos, o si no, no les deja hacer esto, lo pueden hacer con una VPN o le piden el, fa el favor a su familiar que esté allá, o ya cuando lleguen, hacen todo esto que pues ya entran con la IP de Estados Unidos. Entonces acá, si ¿sí ven que hice COVID-19 testing, listo. Entonces, eh, ustedes le dicen acá, eh, eh, Agendar cita, Schedule Test. Y uh, yo puse esa dirección, ¿cierto? Bocarratón 3341. Y aquí le dicen a uno los sitios donde se puede ir a, a hacer la prueba. Many Appointments Available quiere decir que hay muchas citas disponibles. Entonces ustedes pues ya buscan el que esté más cerquita de su hotel o bueno, donde se estén quedando. Y eh, ahí ustedes, bueno, buscan el sitio. Vamos a decirle que... Eh, bueno, acá no me dice cuántas millas. Ah, bueno, importante que le dejen ahí que es PCR, ¿no? Porque para entrar a Colombia tienes la PCR. Y, eh, bueno, escojamos esta. Y iniciar. Get started, entonces acepto. Estoy de acuerdo. Ponen su nombre. Y ahí pues ya terminan y ahí les salen las citas disponibles para el otro día. Son muy poquitas, entonces para que lo tengan en cuenta. Y bueno, acá yo no voy a terminar el proceso pues porque yo ya no estoy allá y ya no necesito la cita y ya si comienzo a llenar todo esto, pues quedo en la base de datos y pues no voy a ir. Listo. Y ya para cerrar quería mostrarles eh, una app, esta app que dice Healthy Together. Aquí está hablaba g bajé y acá me están llegando eh, todos los resultados PCR que es el de es una app de Florida Health entonces todos los PCR que me he hecho acá me llegan los resultados ahí está eh, los resultados eh, de todas las pruebas que me he hecho entonces bueno se eh, me gusta esa aplicación porque ahí tengo todos mis PCR hechos pero... amigos muchas gracias por el, ver el video por llegar hasta acá qué chévere, no olviden el like, el suscribirse, que es lo más importante, porfa, ayúdenme con su suscripción, espero que les haya gustado el video, si tienen dudas, pues no duden ahí en escribirme, dejarme las preguntas, yo siempre trato pues como de contestarle a todo el mundo, eh, si van a viajar o algo y tienen alguna inquietud, llámenme, escríbanme, bueno, lo que sea, tengo por ahí ya dos videitos listos más para subirles, eh, espero ya muy pronto subírselos, entonces, hasta la próxima.